Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el tema que vamos a desarrollar hoy será lechos vasculares especiales. Eh, veremos eh, varios temas dentro de lechos vasculares, que serán generalidades eh, de estos lechos y redistribución de flujo en el ejercicio, en el ejercicio físico. También veremos mecanismos de regulación. Eh, ya sea intrínseco que se denomina autorregulación y los mecanismos de regulación de los lechos vasculares eh, que se denominan extrínseco ya sea humoral y nervioso se verán en cada sistema eh, de órganos eh, y también veremos eh, en detalle los lechos especiales eh, eh, pulmonar el renal la circulación coronaria y el músculo esquelético en el bloque 1 verán eh, circulación pulmonar y en el bloque 2 el resto de los lechos. Eh, entonces nos podemos preguntar qué cambios circulatorios ocurren eh, durante el ejercicio físico. Eh, veremos que el flujo sanguíneo se redistribuye. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando una persona hace ejercicio eh, aumenta el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético que se encuentra en actividad. Eh, como consecuencia de la contracción muscular, aumenta el metabolismo en el músculo y eh, esto requiere eh, porque requiere un aumento de la energía, es decir, eh, del ATP. Eh, para abastecer ese aumento del flujo sanguíneo en el músculo esquelético, veremos que el corazón va a trabajar más, es decir, va a aumentar el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco se hará a través de un aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca eh, y principalmente esto se debe a una eh, estimulación adrenérgica eh, a través del sistema nervioso simpático. También veremos que eh, este aumento del gasto cardíaco es abastecido por un aumento en la circulación coronaria y también veremos que aumenta el flujo sanguíneo hacia los pulmones y eh, también aumentará la circulación eh, a través de los vasos cutáneos, es decir, a través de la circulación a nivel de los vasos de la piel eh, y esto es como consecuencia del calor producido durante la contracción muscular. Eh, se produce una vasodilatación a nivel de los vasos de la piel para liberar el calor. Y eh, entonces veremos que aumenta el flujo sanguíneo en todos estos lechos especiales, como dije, en músculo esquelético, en la circulación coronaria, en la circulación pulmonar y en la circulación cutánea, mientras que la circulación esplénica y en la circulación renal disminuye a medida que el gasto cardíaco va aumentando progresivamente hacia el músculo activo, mientras que se preserva la, eh, o el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces, cuando hablamos de redistribución de flujo eh, vamos a ver que, a qué me refiero con redistribución del flujo. Se produce por mecanismos eh, locales que regulan la resistencia vascular. Esto es la autorregulación. Eh, como vemos en la figura A, eh, la regulación del flujo sanguíneo va a estar determinada por, por ejemplo, vasoconstricción. Vasoconstricción a nivel de, eh, la arterio de arteriolas y particularmente por contracción del músculo liso. Y como vemos en la figura B, el aumento del radio de las arteriolas como consecuencia de vasodilatación, es decir, por relajación del músculo liso. Entonces, ahora bien, vamos a ver que esa redistribución de flujo se debe a cambios en la resistencia vascular, en particular a través de la vasoconstricción o vasodilatación de arteriolas. Entonces vemos que la interacción entre mecanismos intrínsecos, ya sea eh, autorreguladores como los que mencioné, o mecanismos extrínsecos, que son los que se detallarán en, otros, eh, en otras clases, eh, van a establecer el nivel de tono basal eh, de estas eh, arteriolas. En esta clase veremos entonces la autorregulación en cada lecho especial. Entonces, como les dije, en el bloque 1 veremos el lecho pulmonar. Entonces, en la circulación pulmonar eh, es importante porque eh, los pulmones reciben todo el volumen minuto del ventrículo derecho, es decir, los 5 litros por minuto. Este lecho pulmonar es un lecho de alto flujo, como les decía, y baja presión y baja resistencia. En la figura podemos observar que el lecho pulmonar eh, va a constar del de, eh, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho y la sangre que se bombea hacia los pulmones. Entonces, las características hemodinámicas eh, bueno, podemos destacar que eh, el ventrículo derecho, por ejemplo, eh, tiene una masa miocárdica mucho menor que la del ventrículo izquierdo eh, y eso se debe a que eh, tiene que hacer menos fuerza para impulsar la sangre hacia el lecho pulmonar. Eh, otra característica importante de este lecho es que las arterias pulmonares son mucho más cortas de paredes delgadas y tienen menos elastina y músculo liso en su pared. Por lo tanto, tienen menos capacidad de contraerse y son más distensibles. Otra característica que va a estar relacionada también con, su, con la resistencia de este lecho pulmonar, es que las venas pulmonares son también de paredes delgadas, muy distensibles, y contienen poco músculo liso, comparadas con sus homólogas en la circulación sistémica. Eh, otra característica es que los capilares pulmonares se combinan con las paredes de los alveolos eh, para que la sangre fluya como una lámina delgada, y formando un, un denso lecho capilar y eh, otra de las características importantes es que eh, las paredes de los lechos capilares eh, son delgadas y forman eh, eh, con la membrana del alveolo una membrana que se denomina membrana alveolo capilar que ustedes verán eh, en las clases posteriores y que es muy importante para realizar la hematosis es decir esta eh, pequeña o esta delgada membrana alveolocapilar capilar, es importante para la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, como pueden ver en la figura. Bueno, entonces, eh, otra cosa que podemos eh, mencionar es eh, que la circulación pulmonar, que aparece como flechas amarillas en la figura, y la circulación sistémica que aparece como flechas verdes, se diferencian en sus perfiles de presión. Esto eh, se evidencia en la figura como números, eh, como números. Entonces, veamos que el lecho pulmonar maneja presiones de 15 milímetros de mercurio que corresponden a la arteria pulmonar y una presión de 5 milímetros de mercurio que corresponde a la aurícula izquierda. Ahí cerramos eh, el, el, la circulación pulmonar. Y veamos que para el lecho sistémico eh, va a manejar eh, presiones de 93 milímetros de mercurio considerando una presión arterial media para la aorta mientras que en la aurícula derecha eh, la presión eh, que maneja es de 2 milímetros de mercurio entonces sabiendo esto podemos calcular la resistencia de ambos sistemas entonces como ustedes vieron en, eh, en hemodinamia vieron que la Ley de Poissel establece que si el volumen minuto, Bm, es la diferencia de presión dividido la resistencia periférica, podemos despejar la resistencia periférica y tendremos que es igual a la diferencia de presión dividido el volumen minuto. Entonces, calculemos, para la resistencia periférica en el lecho sistémico, será la diferencia de presiones entre la aorta y la aurícula derecha, dividido el volumen minuto. Entonces tendremos 93 menos 2 milímetros de mercurio dividido los 5 litros por minuto, tendremos una resistencia periférica para el lecho sistémico de 19 unidades de resistencia periférica. Mientras que la resistencia en el lecho pulmonar será la diferencia entre la presión en la arteria pulmonar menos la presión en la aurícula izquierda. Como vimos anteriormente, esto será... 15 menos 5 milímetros de mercurio dividido los 5 litros por minuto. Eso nos da una resistencia periférica de 2 unidades de resistencia periférica. Entonces, eh, de acuerdo a esto veremos que la resistencia vascular pulmonar es extremadamente baja comparada con la del lecho sistémico y esto es el resultado de un enorme número de vasos pulmonares de resistencia que se encuentran dilatados. Eh, lo contrario ocurre a nivel de las arteriolas sistémicas, en las cuales estas están parcialmente contraídas. Ahora podremos ver cómo se regula el lecho pulmonar, es decir, ese mecanismo de autorregulación o mecanismo intrínseco local para regular el flujo, en este caso, en los pulmones. Entonces, como les dije, durante el ejercicio físico aumenta la irrigación en los pulmones, entonces, ese aumento de la irrigación de los pulmones se debe a un mecanismo de autorregulación que tiene como fin disminuir la resistencia vascular. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales disminuye la resistencia a nivel pulmonar? Son dos. Uno es el reclutamiento capilar, es decir, que bajo condiciones normales los capilares y las arteriolas que se encuentran en la parte superior del pulmón están cerrados normalmente, mientras que cuando aumenta el ejercicio o cuando se produce el ejercicio perdón, eh, aumenta la presión arterial media, eh, aumenta la presión de perfusión hacia los pulmones y eso hace que los vasos que estaban cerrados ahora se abran y, y de esa manera disminuye la resistencia. Mientras que el otro mecanismo es la distensión capilar. En este caso, los vasos sanguíneos ahora se ensanchan, esa presión hace que los vasos que estaban delgados, por su capacidad o por su distensibilidad, ahora se ensanchan y se distienden, de manera que en ellos va a circular más sangre. Bueno, hasta aquí les conté acerca del de primer bloque en el que vimos lechos vasculares especiales, que corresponde con la circulación pulmonar. Les recomiendo la lectura de los libros eh, Ruades y Silverton, para mayor comprensión y mayor detalle en, en, en el tema.